Ya no hay veneno. Spike soldado. y arma. Yo también. Es bueno, el escudo ¿Penidos? pequeño. No, grande. Algo que lo baste plata. Me pido Vamos, vamos, vamos que el Yo Pike en su sitio Renegando visión enemiga Bloqueo visión enemiga. Solo queda un jugador Jet al hoyo Queda un enemigo Ajá uh -huh. No, ¿qué pasó? No. What the fuck? Casi Dios... Madre, ¿qué coño pasó? What the fuck? Hay alguien en mid Están ah, aquí ya está, oh, está bueno. Recargando Cuidado Hay barrera creada Hay colocada Bloqueando visión. Enemigo a la vista en Mate. ¿sí es que <risa> la madre. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Bueno. ¿Para Joder, madre mía, tú, aleluya. Ah, Ay, que no quedé yo solo otra vez. No han aprovechado su ventaja. Eh, sí. Eh, no lo sabía. Yo no he estado dando ninguna óleo. Te pulga mucho de... tarcos, bro, no fue tareco. Sí, tío. Poden. No un playdento. Dame, dame, dame, dame, Recargando. Bi, bi, bi, Haz que exploten reis. Recargando Adiós What es esto ah, Puede ser Tío ¿Qué cojones Hay un pavo que está súper no, no. Vale Ese La jet Pero hay que darle no un a Me la... Buenas, boys. Let's go. Creo vamos, vamos, que hay uno con el Franco ahora mismo. Ya, ya. Eso me meto por aquí. Hay alguien en vale, el... no, no está con Franco, eh. Está con Recargando. Una... ¿Uno muerto? Recargando. ¿Tanto? Aguantado. Ah, curto o derecha? Vale, vale. No, no, no ¿Derecha? No. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí, vale. Lo que pasa es que no tengo ángulo y yo tengo un subfusil No hay problema Vale, mira yo por aquí entonces. Mira, está aquí arriba, yo. ya sabemos que está aquí arriba Solo Abajo un jugador. uno Queda un enemigo Buena Quédate ahí, quédate ahí Buenísima, ya está sí. <risa> <risa> Bien, joda wow. Me carrerilla ya. Vamos puta. No sé, pero ¿qué hace? Está mi mano. ¿Quieres jugar? Juguemos. Ya saben que vamos a. ¿ah? ¡Enemigo en mi, ¡Cadillos! ¡Recarbar en visión La pongo Venga, al dios. en su sitio. Recarga. Ah. Recargando. Estoy cubriendo arriba a la derecha. Oh, estoy cagada. Hasta luego. Recargando. Tres contra 2, ¿eh? Está bien. Un enemigo aparece. Otro trabajo. Equipo aniquilado. No. Última ronda antes del cambio. Bueno, y vamos empatados y luego se nos empezamos a, mí. a meter. Dámela, dámela, dámela, dámela, dámela, excuse me. Bien. Let's go, B, B, B, B. Vamos, vamos, vamos. Mejor. Me piro. Adelante. En barrera en posición. ¿Tanto? Vamos, vamos, vamos. Y no, a... Enemigo derribado. Allá vamos, vamos, vamos. no lo Vamos, vamos, quedan Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, yo no, tengo... a mí pulado uh, la boleta. No, era curar, no puede bien. Izquierda. Solo queda un jugador. No entiendo cómo. Le di 31 nada más de daño. No entiendo. No, ese, este es el fusil. Ese es el que yo te doy a ti, el que también dice que te va a ver. Me largo. increíble! Ese era el fusil de asalto, no era no para el fusil. Tanto. Pero bueno. A veces va bien, a veces no cambiando de lado parece que llevamos toda la vida ¿eh? ah, se fueron ¿Y eso? Sí, los defensores ah, se rindieron a eso por qué se... Ah, 3 -3. ya se lo habíamos metido prometimos pero, metimos, pero...